Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Isabel Hugo, de Bidru.com ¿Y por qué estoy grabando este vídeo? Bueno, estoy grabando este vídeo por una sencilla razón Y es que quiero hablar de una de las personas que más me ha marcado en mi vida como formador Yo soy una persona que invierto muchísimo dinero en formación Hubo un año que solo de formación invertí más de 30.000 euros ¿Y por qué para mí es muy importante la formación? Porque básicamente es la mejor forma de crecer a nivel particular Yo quiero... A mí me gusta decir... ¿Quién es el que mejor lo hace en algo? ¿Aprender de él? ¿Cuánto tardó él en llegar a este punto? ¿Cinco, diez, veinte años? Vale, yo lo quiero lograr en menos tiempo. Y por eso lo hago siempre. Invertimos nosotros en mi empresa muchísimo, muchísimo dinero en formación. Y si te puedo decir que hay alguien que me cambió, me rompió la cabeza, y sentí que lo que invertí en él lo multipliqué por cien, 100, por mil, es Miguel Ángel carromero. Yo he hecho todas sus formaciones. Bueno, vivir de la formación, el presencial de una semana, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Porque te cambia por dentro. Ves un enfoque de la formación de una forma tan bestia. Y además de todo esto, te das cuenta que no solo te influye a nivel particular y en tu negocio. Sino en tu día a día, en tu familia, en tu comunicación, en tu entorno. Es, es impresionante. Así que si estás pensando en sumarte a Enamora Enseñando, yo soy alumno de Enamora Enseñando. Mira que yo ya había comprado toda la formación de Miguel Ángel y me sumé a esta también. hazlo, No lo dudes. Y si quieres dar un salto bestial, bestial, ¿sabes qué tenés que hacer? Vivir de la formación. Es, sin lugar a duda, la mejor formación presencial que hay en el mundo. Y mira que yo hago cientos de formaciones. No he visto a nadie, nadie como Miguel Ángel. Hacelo. Va a ser la mejor inversión que hagas en tu vida. Estoy convencido. Un abrazo.